La fisioterapia pediátrica es muy amplia y muy desconocida. Trato fundamentalmente alteraciones digestivas, intestinales, el famoso cólico del lactante. Desde una visión de fisioterapeuta pediátrico y osteopata pediátrico conseguimos aliviar muchísimo los cólicos en una sesión o dos. Dentro de estas alteraciones digestivas pues tenemos reflujo, tenemos gases, bueno, pues todo un conjunto de, de síntomas Qué bueno conseguimos aliviar, así que en vez de esperar a que se pase cuando madure el intestino del bebé, se supone, nosotros podemos actuar directamente, entonces es muy importante que todos los papás o los futuros papás conozcan que existe esta, esta función, que podemos hacer los fisioterapeutas pediátricos Cierto es también que me dedico a ver deformidades craneales, lo que son las alteraciones de la formita de la cabeza de los bebés, quitándoles un poquito de tensión del cuello, quitándoles esas pequeñas molestias, dándoles a los papás unos pequeños consejos para que en casa estimulen al niño a, para que gire a los dos lados. Mejoramos no solo la, la forma de la cabeza y, y que el nene pueda moverse con libertad, incluso solucionamos problemas de lactancia. También tratamos niños con problemas de pues, sobre todo del parto. Sería eh, súper importante que todos los bebés pasaran eh, una pequeña revisión pues eso, a la semana o los 10 días de nacer para ver cómo van cómo van evolucionando, si ha, si ha quedado alguna pequeña tensión del parto del embarazo de la posición durante el embarazo y demás, evitamos así muchos problemas posteriores. Tratamos también niños, niños que en evolución pues por ejemplo tienen problemas a la hora de ponerse de pie o que les cuesta un poquito sentarse o es que no van, dijéramos, adquiriendo los ítems motores eh, en su tiempo y en su forma. Entonces les ayudamos, los estimulamos un poquito y les ayudamos también a, a, a que vayan adquiriéndoles, ayudándoles a quitar todas las limitaciones que les pueden estar eh, dificultando eso. Cierto es que la fisioterapia pediátrica eh, tiene un apartado muy importante de eh, tratamiento de niños con patologías severas que es todo el tema de parálisis cerebrales, espinas bífidas, cuando tenemos ya realmente un, una parte de patología seria que, que va a marcar la vida de, de, de ese bebé y del niño en, en el futuro para siempre. Una de las, grandes, de las grandes consecuencias de no tratar a los niños desde muy pequeñitos es el descanso, el descanso es fundamental, si tú tienes un niño eh, que tiene molestias a nivel muscular o a nivel eh, estomacal es un niño que no va a descansar bien y un niño que no descansa bien es un niño inquieto, es un niño irritable, es un niño eh, que va a llorar mucho, entonces creo que es súper importante en cuanto a, a nivel evolutivo con las deformidades craneales eh, muchas veces aquí en los primeros días de vida vemos que ya tiene una tendencia muy marcada y lo que hacemos es evitar que en un futuro ese niño tenga que llevar un casco ortopédico que le corrija conforme va creciendo la cabeza. Evitamos también con niños un poquito más mayores las escoliosis, eh, las deformidades, porque los huesos de los niños crecen muy rápido, pero lo que es el tejido blando no crece tan rápido y necesita un pequeño tiempo de mayor ajuste y eso va a generar tensiones que va a hacer que el niño coja pues, su posición cómoda. Entonces, muchas veces esas escoliosis que tenemos en niños de 10-11 años, si estuviéramos tratándolos desde pequeñitos, estiraríamos el músculo y no generaría esas tensiones para que crecieran los huesos doblados. Y luego, por ejemplo, tenemos también problemas con niños que están haciendo deporte y resulta que estamos teniendo eh, unos entrenamientos como si fueran profesionales en niños de 10-11 años. Estamos viendo lesiones eh, muy graves, lesiones de adulto, en niños pequeños. Ahí haríamos mucho hincapié en los fisioterapeutas eh, pediátricos o e infantiles con que hay que estirar muy bien después de los entrenamientos, hay que hacer una recuperación de esa musculatura que estamos machacando durante muchos días a la semana. Así que es súper importante que de vez en cuando le demos un repaso a los niños. Al final lo que hacemos es intentar mejorar la calidad de vida eh, tanto de los bebés como de los niños como los mayores adultos o niños adultos y mejorar la calidad de vida de los papás también, así que creo que hacemos una labor importante por las familias y creo que es súper importante que se conozca y que cada vez se integre más dentro de lo que es la atención al, al niño recién nacido y a los bebés.